De uno, U que Estoy corriendo, por ahí. ¿dónde están? ¿Cuál están? No, la bala. uno pero... ah, bueno. Vaya rata Pasa ahí yo, dispárale, ahora dio uno Otro team se va a cargar Ya está. Rami, el arma esta se me mueve demasiado, la llevo mal La llevarán mal, esta muy OP la torre arriba, ¿no? Sí, pero nada, yo estoy abajo, yo estoy abajo. Vente en el tejado, eh, también. Ah, se está frente, yo. Uno down. Ha quedado uno adentro, ha quedado uno adentro. Vale. Chorba. Subiendo, subiendo. Y sí, ya los acabo de ver. <risa> oh, madre mía, madre, pobre. Las dos pilas balas, ¿no? Estando dentro sí, Hay bastante. Me están disparando, así, también Con una bala, tú. La, en la montaña. Son dos en la montaña. Tengo el cargador. Uy. Conmigo ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has ¿Has Dios, como se mueve, loco Claro, así to to toda la partida <risa> <risa> Yo lo cracké, al de aquí oh, No tiro. A un tiro, bro. Un, tiro, bro. un... el trafalto Losing ground. Move it. team estaba por detrás. Es nada, solo queda uno Que está por el barco El barco estaba seguro Está más o menos por el barco I'm uh -huh.